Vamos Ajá. a manejar lo que es un almacenamiento interno de 64 GB, ¿sí? vamos a manejar una pantalla de 6.26 pulgadas HD Plus, aspecto 19 novenos, ¿sí? vamos a manejar tres cámaras principales, una de 16 megapíxeles, una de 5 megapíxeles, gran angular de 120 grados, me permite abarcar mucho más espacio sin necesidad de movernos, y una cámara adicional de 2 megapíxeles que me sirve para eh, modo desenfoque o eh, modo bokeh, como lo llaman. Eso, sensor de huella multifuncional hasta para cinco huellas diferentes ¿sí? vamos a manejar adicionalmente a eso un sonido de TSX un sonido envolvente como si nos encontráramos en una sala de conciertos vamos a poder percibir hasta el más pequeño detalle de nuestros audios ¿sí? eh, certificación militar 810 nos va a resistir lo que son caídas y golpes en las esquinas, 1.5 metros sobre superficies planas como pisos de madera y demás, ¿sí? en las esquinas eh, nos va a soportar también de pronto lo que es humedad, tanto corporal y lluvia de brisa, vamos a soportar adicionalmente a eso eh, lo que es eh, certificación militar, lo que son caídas y golpes adicionalmente a eso es lo que son eh, vibraciones también y eh, altas y bajas temperaturas choques directos de temperatura en la pantalla ¿sí? altas y bajas temperaturas hasta 62 y hasta menos 20 grados centígrados ¿sí? podemos cambiar de un ambiente a otro sin ningún problema ¿vale? batería de 3500 miliamperios de muy buena duración ¿sí? viene totalmente en esta tonalidad color azul o color negro como lo podemos ver acá en esa tonalidad ¿sí? Y eh, batería como les decía, 3500 mAh, sistema operativo Android 9 y un procesador de 8 núcleos MediaTek 6762 a una velocidad de 2.0 GHz. Perfecto, gracias.